Mercado Joven sigue recorriendo el país y la próxima parada es Hidalgo. Dulces, artesanías, joyería, ropa, calzado, artículos para tus mascotas y más. Aquí podrás encontrar todo lo que buscas. Además, tenemos una gran noticia, o quizás dos, o mejor dicho, tres. Acercamos Mercado Joven a más gente para que conozcan los productos y servicios que ofrecen las juventudes hidalguenses. El 22 de abril te esperamos en Mineral de la Reforma en la Plaza de la Justicia a las 10 de la mañana. Ese mismo día estaremos en Tizayuca, en la Plaza Himno Nacional, en punto de las 11 horas. También llegamos a Mixquiahuala. Te esperamos el 22 y 23 de abril en el Jardín Municipal desde las 10 de la mañana. Ven con tiempo para recorrer los stands y conocer el talento de las juventudes de Hidalgo. Им хувы.